¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir al Lican Rock Crepuscular. Que alguno dirá: ¡Hombre, eco, ¡Eso no será tan difícil! Prepárate porque vas a flipar. Así que sin más dilación, vamos a darle caña. Ya estamos aquí en nuestra partida. Y chicos, os voy a enseñar a evolucionar a Rockraft en Lican Rock forma crepuscular. Que no es fácil, vais a flipar chicos. Lo primero que tenéis que hacer es conseguir un Rock que tenga la habilidad Ritmo Propio. y diréis eh, esto, ¿cómo lo hago? Eco, porque si buscáis en Wikipedia, vais a ver que con la habilidad ritmo propio es como de evento. En Wikidex te dice que es de evento. Y chicos, yo me he vuelto absolutamente loco a capturar Rockrafts como si no hubiera un mañana y solo me salían o con Vista Lince o con Espíritu Vital. Y yo no entendía por qué no encontraba uno que tuviera la habilidad ritmo propio. Y chicos. Al final, eh, yo después de capturar tantísimos Rockrafts, he descubierto el truco. ¿Cuál es el truco? Pues tenéis que veniros a esta zona de aquí, concretamente, donde aparece un ROGRAF especial, estoy realmente, os voy a enseñar el mapa porque ni siquiera sé exactamente dónde está, al lado de Ciudad Cántara, en esta zona de aquí, justo aquí, en este arbolito, por aquí, hay un ROGRAF especial que tiene el teratipo, Psíquico Que debería estar por aquí, aunque ahora mismo eh, no lo veo y no sé por qué no lo veo si... si lo he capturado en otro momento, pero bueno, debería ser este a lo mejor Puede que sea este Vamos a comprobarlo No, ¿verdad? Sería demasiada casualidad ¡Ah, sí! No sé por qué no tenía el halo de luz, chicos No lo sé Este Rograftera tipo psíquico siempre va a tener la habilidad ritmo propio Yo no sabía dónde encontrarlo, chicos y al final me lo he encontrado Y sin más chicos, le tenemos que tirar eh, pues, bueno, primero tenemos que Debilitarlo, tenemos que Reventarle, así que le voy a hacer un envite ignio Que debería quitarle toda la vida Excepto lo que Te mantiene obligatoriamente para Tera cristalizar y Una vez hecho esto, boom, ya podréis Capturarlo y tendrá la habilidad Ritmo propio, chicos, de verdad Yo me he vuelto loquísimo, no sabía ni cómo Tenía que hacer para conseguirlo, me he gastado yo qué sé, es que he llenado más de una caja porque algunos los he liberado y todo. O sea, es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido. Y una vez tengáis este Roadcraft, chicos, lo único que tenéis que hacerlo es subirlo al nivel que evoluciona, que si no recuerdo es a nivel 26. Ojo, no en cualquier momento, tiene que ser por la tarde. Es decir, estar a punto de anochecer, que es el momento crepúsculo, ¿no? El momento cuando el sol se está poniendo. ¿Y qué momento es ese? Bueno, pues tenéis que ver que en vuestro mapa, veis que ahí arriba hay un símbolo, un, un símbolo, hay un símbolo de día, de que es de día, pues cuando está a punto de llegar la noche, hay un espacio pequeño de unos 5-10 minutos de tiempo real, en el que es atardecer, y bueno, pues yo voy a esperar a ver si se hace ese momento, porque fijaos, ya tengo dos lican Rock, bueno, dos and Rock graphs eh, con la habilidad ritmo propio, os fijáis que la tiene, o sea, lo acabo de capturar este y ahí está, con su habilidad ritmo propio y, eh, bueno, pues tendré que esperar a que sea por la tarde y poder evolucionarlo, simplemente lo subís de nivel y ya estaría, ¿vale?, Ahí está, chicos, ya es por la tarde Es el momento, ¿veis que el sol se está Poniendo por allí? ¿Veis que el, el cielo Empieza a estar anaranjado? Es el momento de inflar a caramelos Chicos, no podemos perder Esta oportunidad, es de los Pokémon Más raros de evolucionar Y chicos, le voy a subir un nivel, creo que es al 26 Ahí está, por favor No me falles, sería un fail muy Grande esta, es atardecer chicos Es atardecer, se viene Licarrock forma Crepuscular, Confírmamelo, papi ¡Ahí está! Nuestro amigo. Yo no lo tenía y lo estaba deseando conseguir. ¿Cómo podemos conseguir a este Pokémon en Shiny, si lo queréis, chicos? Pues es tan sencillo como eh, farmear huevos de este Lican Rock que tiene eh, ritmo propio... Bueno, del Rockraft con ritmo propio o de Lick and Rock forma crepuscular, ¿vale? Y chicos, salió a la primera GG... <risa> Vale chicos, una cosa que se me ha olvidado comentar, que seguro que me vais a preguntar, es cómo puedo hacer que pase el tiempo, cómo puedo hacer que sea ya por la tarde para no estar aquí esperando mil años, ¿no? Porque el día y la noche, pues cada uno son como, creo que dos horas o una hora de tiempo real, ¿no? Pues yo realmente no he conseguido averiguar una manera exacta, ¿vale? Porque me diréis, ah, pues simplemente nos vamos aquí, venimos a configuración de la consola, nos vamos a fecha y hora y pues adelantamos, yo qué sé, si, el, si la noche, uy, he cambiado el día aquí, si la noche pues dura eh, una hora, pues pasamos a las dos, ¿no? Y ya volvemos al juego y debería estar de día, ¿no? Boom, veis que las nubes se han movido, ¿veis? pero el día no cambia y diréis, ¿qué está pasando? Bueno, eh, cambiar la fecha y hora con el juego abierto, en mi experiencia, no cambia nada. Fijaos, voy a guardar la partida. Y voy a cerrar el juego. Si lo hacemos con el juego cerrado, sí que influye. Con el juego abierto yo no he sido capaz. No sé si vosotros os funcionará, a mí no, ¿de acuerdo? Y yo me vengo ahora sí a fecha y hora con el juego cerrado y cambiamos la fecha. Por ejemplo, lo ponemos a día 15, o sea, a la hora 15, avanzamos una hora, ¿no? Y entramos a Pokémon Escarlata y vais a ver que la, eh, el aspecto del día ha cambiado. Espero, no creo que me deje mal. Si es también de noche es porque me he pasado. Para que os hagáis una idea, esto no es una ciencia exacta porque yo avance 10 minutos. No va a querer decir que avance la luna 10 minutos de tiempo. No, no. Es como que... Eh, si es día o noche se recalcula y, y apareces en otro momento que parece un poco aleatorio eso al menos han sido mis pruebas he estado aquí un buen rato eh, reiniciando el juego y probando y probando con distintas horas avanzar 15 minutos, avanzar media hora no es una ciencia exacta, ¿vale? así que mi recomendación final es que simplemente mirad, ahora es de día, ¿vale? ahora es de día pero, ¿dónde está el sol? quiero ver el sol por ahí, detrás de la montaña, ¿no? vale esto... Esto es lo mejor que os podría pasar, mi recomendación es que reiniciéis cambiando la hora hasta que sea de día y el sol veáis que está un poquito pues bajo, ¿no? Y luego ya pues esperáis, no sé, 5-10 minutos, no va a ser una espera muy larga y el sol vais a ver que va bajando poquito a poco, va por tramos y al final pues llegaréis al atardecer en nada, en un ratito, ¿vale? Esa es mi recomendación porque el atardecer dura muy poco, dura... 5 minutos o algo así, ¿os ¿veis que el sol se está ocultando poco a poco? Eso quiere decir que estamos cerca, entre comillas, de ese atardecer buscado. Y ya está, esto era para que supierais cómo funciona el tema de cambiar la hora y poder acercarnos al atardecer, porque si estáis por la noche ya os digo que os va a tocar esperar, yo que sé. Una hora o dos fácil ¿Vale? Y ya estaría hermanos Un vídeo cortito pero eficiente Porque me ha costado una barbaridad Encontrar esta información Así que espero que lo apreciéis Y reventéis el botón de like Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao